...confrontar a, a personas del mundo de los recursos humanos... ...y un poco de esa transformación digital ¿no?... ...de eh, personas que vienen de la tecnología... ...confrontarlas con este otro cargo que es un poco diferente... De, ...de Chief Happiness Officer... ...que tiene más que ver no tanto con los recursos humanos tradicionales... ...sino con una vuelta de tuerca queriendo buscar en el empleado... ...la motivación, la fidelización, el engagement... ...y por eso bueno pues creemos que puede dar mucho juego... ...en cuanto a, a esa disrupción ¿no?... ...que es lo que creemos que el mercado está necesitando. talento eh, real que tiene cada persona de la organización, la clave pasa por poder eh, descubrir qué es eso y conseguir que esa persona lo ponga a disposición de la empresa.